conjunto de, de cumbia llevan van acompañados de maracas guache y eso lo fabricamos acá que la maraca tenga un, un tamaño normal ni pequeña ni grande que tenga buen canto que tenga buen sonido y una buena semilla que la semilla que uno utiliza para las maracas se llama capacho nací de una humilde familia de mi padre Axalón Martínez y Lucila Vargas que ya se marcharon y pues me dejaron en este camino. Que aprendí de mi padre la construcción de tambores folclóricos que se utilizan acá en, en la costa, en la región. Lo que se utiliza para la cumbia y la puya que son tambor alegre, tambora tambor llamador. Estos tambores, tambor alegre y tambor llamador, eh, pues en cada, en cada región de acá de la costa tienen su, su nombre, que está aquí cerca. Por lo menos para la sabana de Sucre y Córdoba, al tambor alegre le dicen tambor hembra, y al llamador le dicen macho, a la tambora le dicen bombo. La calidad la hemos mejorado, no propiamente nosotros, nosotros mismos, sino con críticas de los mismos músicos, que, pues, que el tambor no lo creemos así, lo creemos con la boca más ancha, el cuero más grueso. Y eso, con el conocimiento que nosotros tenemos, pues lo hemos desarrollado, lo hemos mejorado ya, tanto en sonido como en acabado del mismo instrumento en sí. Lo digo orgullosamente, los mismos instrumentos hablan por mí al ejecutarlo unas buenas manos que sepan ejecutar el tambor el mismo tambor le va a decir que es de buena calidad aprende a trabajar y no trabajará más o sea que uno se divierte porque esto para mí es una diversión realmente hacer un tallar un, un árbol de, de los distintos maderas pues sobre todo el carito la ceiba blanca ceiba colorada que es muy buena y lo mismo el banco Hacer uno un, un instrumento, quizás es como un hijo, porque uno lo hace, ser un pedazo de palo cualquiera, y lo forma uno, mire ya el producto, porque esto es pura madera, y la cumbiamba se compone de cabulla, cuero y palo, ¿entiendes? Y así dice un tema que yo había tocado, que la cabulla se compone de cabulla, cuero y palo, con un traguito de ron y una mujer para bailarlo. Quiero que muchos niños sigan en esto, muchachos, para cuando me muera dejar un legado, que, que se siga la tradición de esto. Así que ese es el, el, el relato hasta aquí. pues.